Roberto Centeno, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Oye, que son maravillosos, son estupendos los productos de Naturhaus. Les estaba contando a los espectadores y, y a mis compañeros de mesa que después de una semana, dos de resistir la tentación, he probado el, el staff de toast este y está riquísimo. Oye, te vienes arriba, pero, pero en, un, en un pispás. Bueno, oye, hablando de cosas serias, hoy ha salido, eh, hoy tocaba barómetro del CIS, del CIS del Inclito Tejanos. Tejanos de no sé si es un efecto del batido es que ya estaba pensando en lo siguiente que te iba a decir. Que es el único tío que sigue dando como ganador al Partido Socialista. Tenía estimación de voto. ¿eh? Hay otros barómetros que simplemente sobre el sentir general de la población española. Este tiene estimación de voto. Bueno, por supuesto, y fue poniendo el, el quesito, aunque Roberto ya se lo ha estudiado. Eh, ¿Cómo quedaría? Bueno, el, esta, a mí estos quesitos que no me dicen nada, porque como no me dan ni proyección de escaños, ni veo yo por provincias cómo está la cosa, además el muestreo, pues yo qué sé, no sé si serán 1500... 2000, bueno, yo se lo resumo, mientras mis compañeras me ponen, el, me ponen el hemiciclo con los porcentajes, el Partido Socialista ganaría las elecciones, no sé si es un 28 y pico, como segunda fuerza política el Partido Popular de Alberto Núñez e Hijo, con un 26,1, dicen dice el extracto que hemos leído de, de este barómetro, que sería el resultado más bajo desde que, ah no, el PSOE, wow, 30,4 wow, figuras que la gente le adora no sé por qué, cómo, cómo hay luego tanta gente que le chilla en las calles, será que los pone de atrezo el señor Abascal y el señor Feijo. El PP 26,1. Vox sube un punto con respecto, siempre según el último barómetro de, del tío Tezanos, 11,1%. Y, ch, atención, como decía el maestro García hace 30 años, ¡para el cintabalduque! Paren, paren las máquinas porque sumar de Cuchicuchi, Barrio Sésamo, Yolanda Díaz, entraría... Uah, como, como decíamos los periodistas de antes, Magán, y rompe con fuerza en el hemiciclo, así era, ¿no? Y tiene un 10,6% de los votos. ¿Ahí quién está metido? Pues, pues parte casi toda la mugre, claro. Se ha metido ahí compromisa al olor de las sardinas, por, para ver si pillan escaño, porque como sigan con hundidas Podemos, verdes las van a segar. Se ha metido ahí el, el de más país, el chaval este, el Rejón, el de las becas de Málaga y de por ahí. Está en, en Comú, Pudem, en Comú Pudem, oye, que es la marca catalana de, de Podemos, la de la señora Ada Colón. Está también ahí la, la médica y madre me, ma, Mónica, Mónica García. Y claro, pues eh, si todo el mundo, toda la extrema izquierda y la mugre antisistema se va a esta comunista de la Ocil Martini, del Che Guevara, pero vestida de, de Armani, pues Podemos se hunde, hundidas Podemos. Se ha convertido en un partido de poco más de un 6% y se pega un pillazo pues que se queda eh, pues, eh, como en ocho escaños. Aproximadamente vi en otra encuesta que sí que tenía esa proyección de escaños. Tu opinión, Roberto. Si es que esto bueno, vale para algo, que no sé si vale para nada, a aparte de opinión, para costarnos una pasta. Mi opinión, empiezo, eh, voy a empezar con una pregunta que, que te hago, Venga. Eh, que te hago a ti. Venga, eh. te voy a contestar. En la medida de mis humildes posibilidades... ¿Por qué, por qué publicáis esta basura Va. redactada por un delincuente que en cualquier Estado de Derecho estaría en la cárcel. Pues yo porque... te lo voy a decir para reírnos, para reírnos, Centeno. Ya, porque yo no sé mira, trabajar si, si no todos me divierto, los macho. Medios, si todos los medios constitucionalistas le ignorarais. Pero si quedamos ¿sí? cuatro. ¿Constitucionalistas? No, no, no, no, hay algunos, hay algunos más, hay eh, algunos sí. más. Pero bueno, que me da lo mismo. 5, eh, unos cuantos, pues no sé, Oca y Diario, la bc la Razón, eh, bueno, y poco más, ¿no? Pero que, pero tú les... que... Ah, bueno, sí, no, la no, Razón pero, porque está en nuestra gobera pero... pero... A ver, Tezanos... Te para que lo sepan ustedes, ¿eh? tiene un presupuesto de 100 millones de euros al año. Lleva cinco años, que se lo han ido subiendo muchísimo, Joder. y... Es un delito, lo que está haciendo, es un delito continuado de malversación de, cana, de caudales públicos. Con lo cual, eh, este señor, en un estado de derecho, eh, estaría entre le caerían entre 5 y 10 años de cárcel. Eh, en un estado de derecho. A ver, hasta donde yo sé, es verdad que Vox eh, eh, le intentó llevar a los tribunales, pero hubo un juez, ahora, ahora, no sé ahora, si amigo eh, pues, o no, que lo archivó. Ahora eso voy, ahora eso voy. Vox le lleva a los tribunales precisamente por malversación ah. y sale un juez cuyo nombre, eh, lo siento, no lo, no, vamos, no lo recuerdo, la verdad es que no lo he sabido nunca, ¿eh? no, no pero en este momento de verdad sí que lo siento porque querría dejar su nombre para la vergüenza nacional. Pero sí sé lo que dijo el juez, ¿eh? que eh, el, la sentencia del juez, en dos palabras fue, bueno, es que una cosa es que se equivoque y otra que manipule las cifras. Y claro, yo opino que lo que ocurre es que es una muy buena gente y lo que pasa es que se equivoca. ¿Mm? Yeah. ¿Qué te parece? Igual, igual es eso. Bueno, igual, igual es. Eh, vamos a ver, de todas maneras, ya que lo habéis sacado, pues vamos no, a... Hombre, llevarle... ya que lo habemos sacado y que además, ya que te has ofrecido amabilísimamente a darnos tu punto de vista como experto en encuestas que eres, porque eres un extraordinario economista y, y sabes como años luz más de matemáticas que Irene Montero, por ejemplo. Danos, danos tu, tu, tu versión, bueno, si, vamos si, a es, ver. si es en que nos Montero... queremos mínimamente esto. Que yo sepa no ha hecho ni primaria, no creo que sepa sumar. Bueno, sumar sí debe saber, sí. Bueno, vamos Voy a… hacer una caja tiene su cosa, ¿eh? Para que tengan ustedes una idea, cuando se encuentren con, con, con esto, ¿eh? le da siempre, sistemáticamente, ¿eh? entre 7 y 8 puntos más al Partido Socialista. ¿eh? Y ahora que ha salido lo de sumar, pues le ha dado aproximadamente 4 puntos más. ¿Y de dónde salen estos porcentajes o estos puntos porcentuales? Eh? Pues de PP y de Vox. Un poquito más a Vox y un poquito… Perdón, un poquito más al PP, como cinco puntos le resta y a Vox pues como cuatro. Pero ahora les voy a hacer, eh, si me lo permitís, si me lo permites, Estás en tu casa y lo sabes, no es que te lo permitamos, bueno, pues mira, es que estamos esperando. Yo tengo aquí la media de abril ¿eh? de los siete principales eh, diarios que publican estas encuestas. Y cada una de ellas la publica una, una empresa demoscópica diferente. Me estoy refiriendo, para que lo sepa la gente de lo que estamos hablando, me estoy refiriendo a OK Diario, El Mundo, La Razón, ABC, El Confidencial… El país, el país, que también lo metemos, y el español. No lo deberíamos meter, pero bueno, el español. Bueno, ¿qué tenemos aquí? La media de abril. El SOE saca un 27, 20, perdón 22,7%. ¿eh? Es decir, 7, eh, 7 puntos menos de los que le, les da el delincuente este de Tezanos. Le da un 30,4%. Repito, el PSOE, la media de abril de todos estos medios eh, de comunicación eh, que hacen encuestas, ¿eh? Eh, es del 22,7%. ¿Mm? Eh, el PP, al PP le dan de media un 31%. ¿Y cuántos les da el delincuente de Tezanos? Un 26,1. A Vox, a Vox. Le dan estos medios el 14,5 y la media del de ínclito Tezanos el 11,1. No sé muy bien por qué, porque yo creo que es el único, no no lo podría asegurar, pero estoy casi seguro eh, que ninguno de los otros medios le da a Ciudadanos nada. Y estos le dan 2,8% y además subiendo. Da ¿Sí? igual, con 2,8 no entran en el Congreso, Roberto. Ya, no salen ya. ni bueno, animadas. Eh, no sale ni arrimada. No, vale. Es verdad, te lo digo yo. Pero... Eh, y luego, no, eh, efectivamente, hay una cosa, la única buena noticia, que, que en esto coincide bastante con, eh, con la media de, de estos eh, diarios digitales, es que Podemos se hunde. Y yo verdaderamente eso eh, eh, te, lo te tendría... Lo tendría que celebrar con un... Lo celebraría contigo eh, y con los demás compañeros, con un Roderé Cristal. Eh. Ahí estamos. Ahí ya se, Digo, a ver si dice... Vamos a dar marcas de igual. A ver si dice Moés Sandón, wow. pero no lo ha dicho. ¿Y por qué? Porque Centeno es un señor y es uno de los pocos tíos que quedan con clase en España, mejorando lo presente que somos nosotros, y ha dicho Cristal. Gracias, Roberto. Te quiero. Muchas gracias. Bueno, y luego está Sumar, que ya lo has explicado. Ahora bien, ahora bien, es bastante obvio, es bastante obvio que eh, y no, no, no voy a utilizar aquí la, la, la encuesta del de, de delincuente, no, eh, sino la media de las encuestas de estos siete medios de comunicación. Bien, con un Podemos sacando un 6,4 y un Sumar sacando un 9,8, eh, es Evidente es evidente que Podemos se unirá a sumar, ¿Mm? sí. por lo menos sí. ¿eh? para conservar algún ministerio y algún coche oficial. No, pero escucha, hay algo Entonces, más, que... que se disgrega tanto el voto que se dejan, carne en las uñas no, se dejan un montón de diputados en restos provinciales, es importante, pueden perder 6-7 en cómputo global. Entonces, eh, eh, la única conclusión que yo sacaría de aquí es, eh, aparte de lo obvio, de lo, lo, lo que tenemos, uh, que esto no sucede en ningún otro país, claro. porque Tejano estaría en la cárcel, ¿eh? Eh, lo obvio es que mm, mm, eh, Podemos pueden insultar lo que quieran a, a Yolanda Nadie, porque esta es una analfabeta que no hay por dónde cogerla. ¿eh? Tú fíjate que el otro día, yo no sé, que, creo que no lo he dicho contigo, bueno, el otro día esta Yolanda Nadie ¿eh? Eh, en un vídeo que hay, que no sé si te lo he mandado, está con la Colau. ¿eh? Está, bueno. No, ese, eh, no, ese eh, no me lo has mandado a mí. Ese no te lo he mandado. Bueno, Mándamelo está luego. con la, la, la Colau. Cuando la Colau, eh, bueno, está Colau, y le dice, y le dice, asombrense usted, asómbrate y asómbrense ustedes, queridos amigos, le dice te queremos, te adoramos, has convertido. Barcelona sí. en un referente mundial, ¿eh? sí. con Donald. Dice sí, bueno, esta analfabeta. Sí, eso, eso, es de, eso es de Magariños y eso lo puse yo aquí como, como corte, como total. Y es verdad que luego se vilarizó días después por, por WhatsApp. Lo, se, lo, se lo ofrecimos a nuestros espectadores. Además, pues estaba mira, aquí pues ya, Pilar, alegro, Pilar Castellanos, que, que, que, que vivió no, muchos años en no Barcelona, que estaba avergonzada. Lo que ver, no, perdona, lo que no ofrecisteis a vuestros espectadores es lo que te voy a decir ahora. ¿eh? A ver, ahí quiero llegar, a Porque, tu análisis. Fíjate, tú, ¿por dónde? ¿Eh? Yolanda, nadie tiene razón. Barcelona es un referente mundial. La prensa británica sí. en estos últimos meses ha estado publicando que Barcelona es la ciudad eh, del mundo con más carteristas, delincuentes y ladrones. Sí. ¿Eh? Bueno, ladrones de los que, no de los de los políticos, sino de los que te roban el bolso. No, de los que te levantan la camisa y con más mierda y con más mugre y con más manteros y con más de todo. Bueno, pero es que esto es de la prensa británica, que como ella ha dicho que es un referente mundial, efectivamente es un referente mundial. Eh, la Colau lo ha convertido en un referente mundial, cosa que no era nada de extraño. Tú sabes... El eh, Lo que publicó el, eh, el, eh, el Financial Times el día que esta señora, Colau, fue elegida alcaldesa de Barcelona por primera vez. ¿eh? En primera plana, con interrogación. Una ocupa alcaldesa de Barcelona. Sí, bueno, desde entonces Barcelona no ha hecho más que caer. Fíjense ustedes, y con esto termino... ¿eh? en Barcelona que tenía muchos hoteles de lujo no se ha incrementado nada Madrid no paran de construirse hoteles de lujo están viniendo todas las grandes cadenas de lujo lujo ¿eh? Eh, desde el mandarín eh, que ha cogido el Riz desde bueno de todas eh, todas ellas ¿eh? Así que nada más. Y esto es lo que tengo que decir. No tiene mayor importancia, pero el problema que tenéis que hacer y que hay que hacer es eh, ver qué pasa mmm, eh, sumando los escaños de Sumar y Podemos. Porque que se van a unir es mmm, absolutamente obvio. Porque antes de irte… Hombre, yo lo haría, ¿eh? Por mucho que insulte Irene Montero a esta, eh, antes de irte eh, de cajera a no sé dónde, con todo el respeto para las cajeras, eh, y perder su coche oficial, y toda la, la chusma de mangantas... A ver quién eh, le va a cuidar a los niños. Y los chiringuitos que tiene, los miles de chiringuitos, eh, eso no lo va a perder y se unirá a esa. lo que no sé pero perderán no sé, perderán escaños es porque si concurren dar... por separado pues perderán escaños ya te lo digo yo no, pues sabes tú. no yo creo que va a ir las la provincias pequeñas ponga, en mi caso que se pongan de acuerdo cómo se reparten los ministerios bueno. A ver, a ver qué pasa. Oye, Roberto, que me, a mí lo que más me ha interesado lo que has dicho es lo de invitarnos a una, a una botella de cristal. Ojalá, pero, pero no ya por tomarnos una copa con nuestro amigo Roberto Centeno, pero una copa no, no de, de, de esas mierdas que venden por ahí y tal, una copa de, de cristal en condiciones, sino porque España de verdad te lo iba a agradecer y por eso solamente por eso no, merecería... No, perfecto. Merecería. Te digo más, es que le añado una cosa. Mira, si el sátrapa pierde las leyes, cosa difícil, cosa muy difícil, porque va a hacer todas las trampas del mundo, <risa> eh, eh, no sería solo un Roderick Cristal eh, con un Beluga imp eh, imperial, eh, caviar y champán. Bueno, Roberto Centeno, oye, ojalá Prometido, Dios te que oiga. He ido con todos de testigos, pero me temo que eso no va a suceder. Dios te, Dios te oiga. Queda grabado esto, ¿eh? Queda grabado. Jueves 20 de abril de 2023. Nota. Llevamos de programa hora y 20, hora y 25. Así que, así que a la espera, bueno, antes te voy a ver muchas otras veces, pero a la espera de que eso ocurra, te envío un abrazo y te agradezco tu análisis. Cuídate, maestro. Me refiero a las generales, ¿eh? me refiero a las generales. Ya, ah, ya, ya, te hemos entendido. Tranquilo, podemos Ven. esperar. Voy a ahorrando, voy ahorrando. ¿eh? No, a Roberto le hace falta ahorrar porque ha sido, ha sido profesionalmente ha sido un tío brillante toda su vida y lo ha ganado bien y además y bien que nos alegramos. Y sigue conservando buen humor y la cabeza perfectamente en su sitio para hacer unos análisis que son de los más finos y desde luego Raus, no como lo que oyen ustedes en otras cadenas y en otros medios de comunicación basura. Roberto Centeno, un abrazo, cuídate. Otro para vosotros.